Bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas les invito a pasar aquí abajito a suscribirse También pueden activar su campanita De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con el paso a paso de este tutorial Ok niñas, bueno ya me puse lo que es el primer para sombras Para que las sombras nos duren y también pigmenten mejor Entonces utilicé este primer de aquí que es de JC Cosmetics Tienen código de descuento que es kimochidol En la cajita de información están todos los links pues, de los maquillajes que pues, más uso y bueno, pues si quieren, pasense por allá. Entonces, ahora sí seguimos y estoy utilizando la paleta de Lancy. Está aquí. Que trae unos tonos súper bonitos. Entonces, voy a estar utilizando el negro y este rojo de aquí. Entonces, vámonos por el negro primero. Bueno, lo único que vamos a estar haciendo aquí es lo mismo que ayer, pero hoy vamos a hacer corte, ¿ok? Pero esta parte donde va el negro va a ser igual que ayer. A ver, así, vean, no más. Y con una brocha pues más pequeña porque lo quiero como que más, eh, ¿qué les digo? Pues más este, así en triangulito y que se vea solamente ahí, vean, así. Entonces ahí vamos a pasar a difuminar. Ahora voy a estar utilizando este marrón de aquí con una brocha así media angular, vean. Lo que vamos a hacer es tratar de agarrar de aquí, de abajo del hueso de nuestro ojo y vamos a ir colocándolo poco a poco hasta pues aquí darnos una vueltita. Ay, aquí más o menos a darnos pues una vueltita. Vean así. Traten de no irse muy acá porque ahí vamos a necesitar que el difuminado quede bien bonito. Entonces, solo cuiden esa zona. Es el difuminado. Primero estoy colocando las sombras porque de ahí el difuminado y el corte y ya está. O sea, según en mi cabeza lo veo fácil. <ríe> vamos a ver cómo nos va. Así vean. Y listo. De esa manera, de ahí ya como ven las sombras pigmentan súper bien, me encanta Y también tienen código en la tienda de Lance y Niñas, es Kimochi Para cualquier producto y también está en la cajita de información Ok, sus productos son bien económicos y me encantan Aquí paso con la misma brocha como ya el exceso pues se, se, se centró más en la parte de aquí Porque empezamos de aquí, entonces... Eh, ya casi lo último, nomás para hacerle como su sombra de transición con la misma sombra. Uh -huh. así. Ok, niñas, pues ya me hice de este lado también el difuminado, más o menos tendría que hacerles así. Bueno, entonces ahora con un cotonete voy a estar limpiando aquí, que les había dicho que no va a ser pues todo difuminado, sino esta vez vamos a hacer el corte. Entonces, pues hasta ahí yo creo, vean, mm, sí. Entonces aquí también hacen lo mismo. Este aquí es de la marca Cesane es uno que compré aquí en Japón. Eh, pero pueden agarrar cualquiera que ustedes tengan. Por ahí un corrector, ok. Voy a poner, hoy oh, ya no tengo, no puedo creer que gaste tanto. Bueno, entonces ahí voy a estar llevando... La som... Bueno, aquí voy a estar llevando el corrector Así, poco a poco Y luego lo vamos difuminando en todo el párpado Bueno, niñas, así De ahí pues lo difuminan súper bien Y en esta zona también lo tienen que difuminar Le aprietan con el dedo Así Ok, niñas, bueno eh, ya está todo, ya lo difuminé y espero que se seque para que cuando ponga la otra sombra pues agarre muy bien Entonces, la siguiente sombra que voy a estar utilizando va a ser esta de aquí Que pues es un guinda yo creo Bueno, pero antes de colocar la sombra guinda vamos a regresar con nuestra brochita esta que estábamos aplicando el marrón Y vamos a difuminar aquí para que no se quede marcado lo que pusimos el corrector Y tenga como un degradé, algo... Pues algo difuminadito así Entonces listo ahí estamos Ahora sí voy a estar colocando la sombra Esta guinda Ok esta guinda está muy bonita Vean Ok pues bueno así niñas Ahora lo que voy a hacer es agarrar un delineador blanco Ok, del que ustedes tengan Bueno, sí, ya sé que ahorita se mira medio extraño Pero ahorita lo arreglamos Ok, niños, pues se van a hacer su delineado Blanco Yo pues lo hice fuera de cámaras porque realmente tengo que apo apoyar pues el codo en la mesa Para poder delinearlo pues recto Que si no sale todo así como que... Mmm... Porque la mano queriendo no tiembla <risa> Tiembla Y bueno, no quiero fallar Ahora sí lo puedo como repasar Para que se vea más blanquito Así, vean Y bueno, ya quedaría ahí Bueno, ahora sí voy a pasar a limpiar Niñas, aquí Así, vean Y ya como que cuando lo limpian El maquillaje pues da como que wow mira totalmente diferente así ok niñas ya me hice lo que es el rostro a la base del polvo entonces ahora vámonos a hacer el delineado empiezo así una jaladita y luego rellenamos Luego, luego aquí solamente van a hacer un pequeño delineado de gato niñas Y pues ya, así, o sea, para que no se vea tan, no tan grueso, o sea, un poco solamente Bueno, ahora y voy a estar colocándolo aquí debajo, ok eh, Como al ras de sus pestañas inferiores Así Nomás lo tratan de juntar con el delineado de encima Y listo, nomás un poquitito Ahora vamos a estar colocando un poquito de delineador blanco Aquí, niñas, abajito del delineado este negro Y bueno, es opcional porque con el delineado negro solamente estaba bonito el maquillaje Entonces, ya si quieren le ponen no, si no, Ok Vámonos a poner las pestañas, así. ¿Y qué les parece el look de hoy? ¿Si les gustó o no les gustó? Mientras se va pegando pues ahí las pestañas, voy a estar utilizando un poquito de rubor para nuestros cachetitos. El rubor es de color pop, love story y pues es un tono medio coral, digamos. Ok, bueno, entonces ahora un poquito de iluminador, niñas. Este, wow. Ilumina precioso. Un poquito por aquí y por aquí. Y listo. Estoy utilizando el iluminador de Barbie de color pop, niñas. Este de aquí. Está perrón. Y bueno, niñas, un poquito de iluminador vamos a estar colocando aquí, vean. En la abertura de los dos blancos. Para que así como quede una luz. Y se mire bien precioso. Vean así. Mmm, sí quedó bien. Ok, niñas de labial, voy a estar utilizando los delineadores de color pop Que están muy, muy buenos, se los recomiendo muchísimo, de verdad eh, Voy a utilizar este de aquí, que se llama Google Pongo aquí, ok No creo que enfoque la cámara, pero ahí veo Ese de ahí Entonces voy a delinear de aquí abajo Así Ok Así Y bueno también de la colección de color pop de estos pues son labiales, los otros delineadores Voy a utilizar este de aquí niñas Así que nos venimos a generar, es un labial mate Y, y pues está precioso la verdad mm, Amé el color, se mira bien perro Y con este maquillaje la verdad es que se mira muy bonito ¿Ustedes qué dicen? Así que bueno, que muchitos que muchitos. Este aquí sería el final del tutorial. Espero que si sí les haya gustado, si les gustó no olviden dejar sus deditos arriba que este tutorial. De esa manera me apoyan muchísimo. También no olviden pasar aquí abajito a suscribirse si es que son nuevas y también activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno, pues ya me despido. Les mando un besote y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.